Y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy vamos a ver la segunda parte de integrales por sustitución vamos a aplicar este método a algunas funciones trigonométricas no siendo más comencemos este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo limpieza y calidad que brilla Podemos ver algunos de esos productos, como son el sellador de pisos, en sus diferentes presentaciones. También podemos ver la crema lavaplatos. Y por qué no, el gel antibacterial en sus diferentes presentaciones. Ahora, continuemos. ¿Tenemos? Esta integral secante de z por tangente de z de z sobre secante de z. Como podemos recordar, tenemos aquí ILAT. Inversas logarítmicas algebraicas trigonométricas. En este caso le corresponde la letra P. Esa letra que le corresponde aquí. Vamos a sustituir por una función trigonométrica. Bien, tenemos varias variables. secante, secante y tangente que lo ideal, como se está repitiendo la secante, vamos a llamar u a secante de z. Por ende, derivamos, pues la derivada de z, si ustedes miran en sus tablas, es secante de z por, en este caso, tangente de z por dz. No olviden que la variable sea x o z no afecta para nada, la derivada. Ahora, reemplacemos esto, secante de z, ya lo tenemos, y vemos, que secante de z, y tangente de z, es esto que está acá. O sea que podemos reemplazar la integral, entonces nos quedaría la siguiente forma, integral, de, en este caso sería, todo esto se reemplazaría por du, sobre, u, que en este caso sería secante de z, y, la integral de du sobre U es logaritmo natural de U. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de U más una constante C. Ahora, ¿qué pasaría acá? Entonces, esto lo vamos a reemplazar por U. ¿Quién sería U? Secante de Z, entonces nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de secante de Z más una constante C. Quiere decir que esta sería la solución de este ejemplo. Veamos un siguiente ejemplo. Muy bien, tenemos ahora esta siguiente integral, 2 tercios de raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de z. Como podemos ver, volvemos a encontrarnos con una trigonométrica pero podemos analizar que aquí hay un factor común, El cual, ese número 4, entonces vamos a sacar ese factor común, ponemos lo mismo, 2 tercios de integral de raíz de 4, que multiplica lo que está dentro 4, para que nos dé 4, sería 1, menos seno cuadrado de z, por seno de z de z. Esta raíz de 4 es un número que tiene raíz exacta, entonces tendría que es 2. Entonces 2 por 2 nos quedaría 4 sobre 3. Y aquí tenemos lo siguiente. Entonces nos va a quedar 1 menos seno cuadrado de z. De z seno de z de z. Viendo bien lo que ocurre acá, podríamos reemplazar esto por la identidad que es 1 menos seno cuadrado de z esto es lo mismo que decir coseno cuadrado de z no olviden que las identidades que seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es igual a 1 al reemplazar coseno cuadrado de z se vuelve 1 menos seno cuadrado de z que es lo que tenemos acá entonces reemplazando esto, lo metemos en la raíz y nos va a quedar 4 tercios integral de raíz de coseno cuadrado de z seno de z de z. Eso saldría la raíz y nos quedaría 4 tercios de coseno de z por seno de zeta de zeta. Miren que aún no hemos hecho la sustitución, solamente hemos dejado las variables de una forma más práctica para poder sustituir. Veamos, continuando con esto. Continuando con el ejercicio, vamos a hacer la sustitución. Si ustedes ven acá, coseno, la derivada del coseno es seno, entonces es mucho mejor trabajar con esa derivada. Entonces vamos a decir que u es igual a coseno de z. Y la derivada de u, no olviden que coseno de z, la derivada es menos seno, en este caso z de z. Este menos, como le estoy aquí, quiero convertirlo igualito a lo que está acá, lo voy a pasar a otro lado. Nos quedaría menos de u igual a seno de z de z. Ahora sí podemos hacer el cambio. Entonces nos quedaría 4 tercios de la integral... Du, que multiplica, a, en este caso sería menos du. Entonces ponemos acá menos du. Entonces, sacando esto, esto nos quedaría 4 tercios, este menos lo puedo sacar, y nos quedaría u a la 2 sobre 2, más una constante c Reemplazando esto, 3 por 2 nos daría 6, o lo podemos simplificar, nos quedaría menos 2 tercios. U cuadrado, ya sabemos que U vale coseno de Z, nos quedaría coseno de Z elevado al cuadrado, entonces coseno cuadrado de Z, más la constante C. Quiere decir que esta, Sería la respuesta del ejercicio. Vamos a continuar con este tercer ejemplo. Integral de tangente de x de x, como podemos ver, es una integral de tipo trigonométrico. Pero antes de resolver la integral, vamos a utilizar una identidad. Esta tangente, no olviden que esta tangente es lo mismo que decir seno, en este caso de x, sobre coseno de x. Seno de x sobre coseno de x nos da tangente por dx. Y ahora sí podemos hacer el cambio de variable. Vamos a decir que u es coseno de x y pues la derivada de u sería menos, la derivada del coseno sería menos seno de x de x. Como interesa seno de x de x para que lo que tengamos sea similar a esto, entonces... Despejamos ese menos 1, nos quedaría entonces menos du igual a seno de x de x. Ahora sí podemos reemplazar, nos quedaría la siguiente forma. Integral de menos du sobre coseno de x, en este caso sería u. Y esto se convierte en, sacamos el menos, integral de du sobre u. Si resolvemos esa integral, la integral de 1 sobre u de u, tenemos que decir logaritmo natural, pero quedaría menos logaritmo natural, valor absoluto de u más una constante c. ¿Y quién es u? Pues u es coseno de x, nos quedaría menos logaritmo natural de coseno de x más c. Por propiedad de los logaritmos, este menos 1 lo podemos poner acá, nos quedaría entonces logaritmo natural de coseno de X a la menos 1 más C. Y coseno de la X menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre coseno de X que la inversa de coseno, que pues ya sabemos que eso daría secante, o sea que el logaritmo natural de secante de X más la constante C. Quiere decir que esta sería la respuesta del ejercicio. Vamos a tenemos ahora este cuarto ejemplo. Seno cuadrado de x sobre coseno a la 6 de x. Aquí podemos hacer lo siguiente. Como coseno a la 6 es un poco complejo, vamos a trabajar con algo más conocido. Vamos a convertir esto a cosenos cuadrados. Esto quedaría entonces integral de seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. De x. Esto es lo mismo que coseno a la 6. Es mucho más manejable y es más entendible. Ahora, partamos esto en fracciones. Esto quedaría entonces así: seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, que multiplica a 1 sobre coseno cuadrado de x por 1 sobre coseno cuadrado de x por dx. Si vemos bien, esta es una inversa de una función que es muy conocida, que sería secante cuadrado de x. Por ende, esta también es secante cuadrado de x. Y seno sobre coseno es tangente, pero miren que está elevado al cuadrado, o sea que esto sería tangente cuadrado de x. Entonces, reemplazando esto, nos quedaría la siguiente forma. Integral de tangente cuadrado de X que multiplica a secante cuadrado de X por secante cuadrado de X de X. Ahora vamos a resolver esta integral. Entonces vamos a hacer la siguiente sustitución. Vamos a llamar U como tangente de X. ¿Por qué? Porque la derivada de U va a ser secante cuadrado de X. O sea que de U tenemos que es secante... Cuadrado de x de x. Ahora, si recordamos secante cuadrado de x, esto parte de una identidad que es tangente cuadrado de x más 1. Entonces pues podríamos reemplazar ese secante con esa identidad. Entonces, ¿en qué se nos convierte esto? Integral de tangente cuadrado sería u, pero está elevado al cuadrado, quedaría u a la 2. Secante cuadrado es tangente cuadrado, o sea, u al cuadrado más 1, que multiplica secante cuadrado de x. Esto lo tenemos, o sea que esto sería de u. Esta sería la integral que debemos resolver. Veamos. Ya para terminar, solamente nos falta cambiar esto. Entonces, pues hagamos primero la operación. Esto nos quedaría 2 más 2, 4, u a la 4, u a la 2 más 1 nos daría u a la 2, y todo esto que multiplica a de u. Ahora, teniendo en cuenta esto, no olvidemos que u era tangente de x. Tengamos presente. Ahora, la integral de u a la 4 se convertiría a u. 4 más 1. 4 más 1. Lo mismo acá. u a la 2 sería más 1 y 2 más 1. Más la constante c. Reemplazando acá quedaría u a la 5 sobre 5 más u a la 3 sobre 3 más la constante c. Mientras tanto la u la vamos a cambiar por tangente. Nos quedaría tangente a la 5 de x sobre 5 más tangente a la 3 de x sobre 3 más la constante c. Quiere decir que esta sería la respuesta del ejercicio. Con esto damos por concluido el tema de sustitución aplicado a integrales. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias del Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.